Gracias por su preferencia. Continuamos con más en esta primera edición de Avia, ya la noticia. Y nosotros vamos a hablar de un tema que sin duda tiene que estar dentro de la agenda mediática cuando hablamos de la crisis política del año 2019. Para ello hemos invitado a Penélope Moro desde la Argentina, desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para poder conversar con nosotros a través de la tecnología Zoom. ¿Cómo estás, Penélope? Bienvenida a esta primera edición. Te saluda, Oscar Romero. Buenos días a Oscar, buenos días a todo el canal Ayala y por supuesto a toda Bolivia. Gracias por el contacto. Bueno, recordemos que... Tu hermano Sebastián Moro fue uno de los primeros comunicadores en denunciar que la derecha estaba gestando un golpe de Estado en el país. Él trabajaba o enviaba notas periodísticas a Página 12, además de otros medios de comunicación como Prensa Rural. Y por supuesto medios que aquí en nuestro país en el cual él iba desarrollando sus notas periodísticas. ¿Qué fue lo que pasa en noviembre del 2019 y cómo ustedes se enteran de la situación en la que estaba viviendo tu hermano días previos a lo que fue ya este momento cuando en Bolivia se gesta este golpe de Estado? Bien, bueno, nosotras este, desde aquí, eh, en este momento estoy en, en Mendoza, que es nuestra provincia natal. Eh, estuve en la semana en Buenos Aires porque el, el Senado de la Nación Argentina hizo un acto muy importante en homenaje a Sebastián en el Día del Periodista. Lo aclaro porque eh, para sí. ubicarme. Este, nosotros estábamos acá en Mendoza, Sebastián estaba en La Paz, digo, nosotras, mi madre, mi hermana y, y yo, y mi sobrina, que somos la familia, y en permanente contacto con, con Sebi, ya sabíamos cuál era el, el escenario de, de esos días posteriores a las elecciones, que se fue agravando eh, al, con el correr de las, de las horas, la, la, la violencia eh, so, eh, social y política, ¿no?, eh, el avance de los grupos eh, parapoliciales también en, en las calles. Bueno, todo esto lo hablábamos con Sebastián, además de que leíamos sus notas, y nos iba eh, preocupando cada vez más la, la virulencia, eh, y recuerdo que ya esa primera semana de, de noviembre le decíamos a Sebastián que eh, debía volverse a Argentina, y él nos decía que de ninguna manera, y menos en ese contexto, que era cuando más tenía que estar trabajando y comunicando eh, lo que sucedía. Uh -huh. eh, para el 8 de noviembre, el, Sebast el SEBI nos cuenta eh, que eh, se comienzan a tomar medios de comunicación, eh, si no me equivoco, los, de, los del trópico de Cochabamba, este, y ya el día sábado 9 de noviembre, eh, Sebastián en la mañana tenía que ir a cerrar la edición de Prensa Rural y mientras va caminando, cuando está eh, cercano a llegar eh, a la sede, ve un grupo, eh, una horda de, de, de personas, de civiles, eh, queriendo entrar por la fuerza. También la noche anterior nos había dicho que eh, con sus compañeros de, la, de, la, de los medios de la CSUB-CB, habían eh, resuelto resguardar parte de, de, de los equipos, eh, de la radio, por supuesto, computadoras, eso había sido la noche anterior, habían dejado lo mínimo para, para cerrar la edición de ese día. Y cuando ve esa horda de, de, de, de extrema violencia, eh, esto nos lo cuenta además por WhatsApp eh, prácticamente en vivo. Eh, justo recibe un llamado de, de Aramayo era el mediodía, sí. eh, José Aramallo es el director de, de los medios de acsub Cb eh, y le, que les, les, les pide que no, no avancen y que se replieguen a los empleados que iban a trabajar, a los periodistas que vuelvan a trabajar desde su casa y ya desde ese momento desde la clandestinidad porque estaban siendo perseguidos. Y bueno, así trabajó Sebastián a lo largo del día y la última comunicación que tenemos es eh, primero para constatar lo que estábamos viendo, que era eh, a José Aramayo eh, sufriendo una tortura pública atado a un árbol eh, en, en la puerta de la CSUCB. Nosotras ya estábamos aterrorizadas por todo lo que se veía en Bolivia, por lo que Sebastián venía relatando para distintas radios. Eh, nos confirma que era José, que sí, que estaba, habían avanzado sobre la CSUB-CB, ya estaban a, adentro los golpistas, pero nos da tranquilidad de que él eh, tenía mucha templanza y, y estaba muy decidido a seguir trabajando. Este, nos, cu nos cuenta también que ya había terminado el último reporte, la última nota del de, día que era que el golpe de, de Estado estaba en marcha, que ya lo había, uh -huh. había mandado esa nota para Argentina, y nos dice que va a salir a caminar, él vivía en el barrio de Sopocachi, eh, y bueno, no, nos despedimos con, con mucho amor, con mucho cariño y pidiéndole por favor que se resguardara. Recuerdo que yo le dije que apagara el teléfono porque seguramente había inteligencia. Eh, nos pidió por favor tranquilidad y, y bueno, no, nos saludó, nos dijo que estaba muy acongojado, sí, eso sí, porque por todo lo que estaba sucediendo en Bolivia... Nos dijo, yo no voy a vivir una dictadura acá, pero quédense tranquilas, que este tiempo voy a tener que estar firme trabajando y ya después voy a volver. Eh, seguro Evo mañana se va a tener que ir, lo dijo con mucho dolor. Y bueno, el domingo ya fue imposible comunicarse con él desde muy, muy temprano. Eh, empezó nuestro calvario, comenzamos eh, a comenzar, eh, llamamos a compañeros de, de, de trabajo, claro. ninguno se animaba a salir de sus casas o de donde se encontrara refugiado, eh, porque sabían que estaban siendo perseguidos, tuvimos que pedirle a otro eh, allegado, a la familia que fuera, hasta su domicilio, que constatara a Sebastián estaba ahí, porque no nos atendía a los teléfonos, eh, ya era el mediodía habían pasado muchísimas horas buscando ayuda, y bueno, así fue como un allegado llega a la casa y lo encuentra en estado de semi en su habitación. Eh, este estado de semi se va agravando, le damos la orden de que lo interne de manera inmediata, y bueno, ahí decidimos, decidimos viajar, y bueno, cuando Penelope. llegamos a... Uh -huh. sí. Bueno, ahí quería hacer una, una apreciación para que podamos ir viendo también poco a poco y entiendo que es bastante complicado volver a reiterar estos hechos de los cuales ha vivido tu hermana y que obviamente tú y toda tu familia se encuentran también preocupados porque ahora exigen justicia. Cuando ustedes llegan, supuestamente el informe de la clínica daba que, tenía, que él llegue a semi y que fallece a causa de un ACB, pero... ¿Ustedes se dan cuenta de que eh, tu hermano Sebastián pues, tenía moretones y tenía heridas que no correspondían al diagnóstico que tenía la clínica? Un desplazamiento de pulmón, por ejemplo, tenía, eh, eh, eh, además de tener marcas eh, de, de golpes, claramente, eh, en sus brazos y en, en, en su tórax, principalmente, eh, yo es ahí cuando consulto con, con los médicos, Sebastián estuvo en coma una semana, él fallece el 16, y entonces en ese tiempo yo consulto al principio, los primeros días sobre todo, uh -huh. con los distintos médicos que lo atendían, de todas las especialidades, eh, de si esos golpes eran productos de la CV, esa, esa, esas marcas, el desplazamiento uh -huh. de pulmona que se debía, ¿no? Eh, y muchos me decían que no sabían, que solo Dios sabe, y otros directamente me dijeron, eso es producto de, de una golpiza, y me hacían el, el gesto de la piña, eh, uh -huh. para explicarme por qué tenía el desplazamiento de, del pulmón y se le tuvo que hacer un eh, neuro, eh, neumotórax, eh, recuerdo la, los gestos, recuerdo bueno, el nombre de cada médico, todo esto ha sido declarado ante la justicia. Uh -huh. Eh, y después, eh, la, esa historia clínica fue analizada aquí eh, parcialmente, porque falta información eh, por médicos forenses de la Argentina, lo mismo que las placas, eh, que consideran que eh, fueron las, la, eh, estos golpes fueron los causantes de, de la CB que Sebastián sufrió posteriormente claro tengo entendido que ustedes eh, también se contactaron con la embajada de Argentina aquí en bolivia y exigían un avión ambulancia para que lo puedan trasladar a tu hermano cuál fue la respuesta de la embajada de Argentina en nuestro país? Bien, en ese momento el embajador era Normando Chiqui Álvarez, sí. el embajador de Argentina eh, durante el macrismo en Bolivia, y eh, su respuesta, tanto como la del de, eh, consulado, era de que en escenario de conflicto eh, en Bolivia, social y político, no podía aterrizar ningún avión extranjero a ese territorio. Eh, mientras Sebastián estaba con vida internado Aunque estuviera completamente inconsciente ya eh, Los médicos también nos decían que era una apuesta Lo del avión sanitario Porque en Argentina estaba la, disponible la tecnología eh, Seguramente para atenderlo mejor Pero eh, que Sebastián no, seguramente no iba a poder resistir la altura Por, por su estado de gravedad Uh -huh. eh, por lo tanto, decidimos dejar quedarnos a, ahí este, y una vez que él fallece, volvemos a sacar este reclamo, este pedido, ante las autoridades consulares y la embajada. Sebastián ya estaba muerto y queríamos traer el cuerpo de Sebastián a la, a la Argentina, su, a repatriar su cuerpo. El mismo día eh, había disposición ya de algunas provincias eh, argentinas que nos estaban ofreciendo sus aviones sanitarios y la respuesta es la misma que no se podía eh, aterrizar ningún avión extranjero en suelo boliviano esto de las autoridades consulares y de la embajada Pero, eh, Penélope ¿no? tú sabes no tú sabes que de Argentina se llega llega un avión que estaba trayendo armamento en todo lo que era la crisis política verdad por, por qué no se podía utilizar de retorno este mismo transporte aéreo para poder eh, ...de llevar a tu hermano hasta la, la República de Argentina. Tal cual, bueno, eso es lo que estamos exigiendo también... ...que eh, se, se le explique a la justicia de, de, de parte de este señor... Eh, ...Normando Chiqui Álvarez y por supuesto de todas las autoridades argentinas... ...que tuvieron responsabilidad en, en el golpe eh, que se concretó en Bolivia... ...y que nos costó la vida de casi eh, 40 hermanos y muchos más, porque durante la dictadura también murieron muchos más hermanos, no solo Sebastián ni los, ni los masacrados, fueron más, y lo, y quienes sufrieron torturas y quienes sufrieron el exilio también. ¿Cuáles fueron las primeras eh, acciones legales que ustedes toman, Penélope, después ya de, de, vez, de lo ocurrido con Sí, tu una vez que llegamos, nosotras ahí ya viendo todo esto, que la verdad este, no nos... No nos cerraba, pero también hay que decir que estábamos bajo estado de shock, teníamos mucho dolor, Sebastián se estaba muriendo y se murió, eh, veíamos la violencia en las calles de, una, la, de la ciudad de La Paz que, que amamos con mi familia, no lo podíamos creer, eh, sabíamos que había un avance de la derecha y que podía llegar a desestabilizar un país, pero nunca... Creímos que lo iba a hacer con semejante violencia como fue y, y verla. Íbamos a la farmacia y la veíamos en las plazas con las quemas de huipala, éramos retizadas al momento de ingresar a la clínica. Eh, no solo nosotras, eh, veíamos sobre los mismos ciudadanos bolivianos eh, esa violencia. Incluso cuando Sebi eh, muere, que es el 16 a la noche, el día 15 fue la masacre de Sacaba. Eh, bueno, esos días de terror y de shock no nos permitieron eh, poder ejercer la, la, la denuncia correspondiente porque había una dictadura, se estaba instalando una dictadura. Eh, si nosotros denunciábamos lo que veíamos en el cuerpo de, de Sebastián. Probablemente no volvíamos a Argentina y terminábamos presas como sucedió con otro ciudadano argentino que fue Facundo Molares, por ejemplo, y un montón de otros ciudadanos. Nosotros hemos vivido dictaduras en Argentina y las conocemos de cerca. Claro. Estábamos atadas de manos y la exigencia de los organismos de Argentina también era que teníamos que llegar sanas y salvas. Ya habíamos perdido a Sebastián y teníamos que volver. Así que nos, se nos sugirió que la denuncia la hiciéramos una vez llegadas a Argentina. Eh, hablamos con abogados previamente porque queríamos descartar eh, a lo mejor era nuestra impresión por el shock el dolor, eh, la congoja eh, y no, los abogados especializados en esa humanidad con los que hablamos y con los que vieron la historia clínica y el material, las primeras pruebas que llevamos eh, consideraron que revestía eh, de una denuncia urgente que, que, que, a la que siguiera una investigación rigurosa, así que lo primero que hicimos fue denunciar ante la CIDH y bueno, después empezar otro calvario que fue eh, tratar de denunciar en Bolivia, con, buscar abogados en Bolivia, eh, tratar de que Argentina pudiera cuando, intervenir. Cuando, Penélope, cuando dices calvario, ¿te refieres a la justicia boliviana en el año 2020? Sí, me refiero, por supuesto a la justicia boliviana en el 2020, aunque teníamos muy pocas expectativas, porque uh -huh. había este, un, un Estado tomado eh, por la fuerza, por lo tanto sabíamos que esa justicia no era legítima. Eh, una vez que se recupera la democracia, lamentablemente este calvaro, calvario con la justicia eh, boliviana perdón, eh, continúa. La justicia boliviana no se ha hecho eco, no ha estado a la altura... Eh, de la gravedad que reviste esta causa como la de todas eh, las víctimas fatales de Bolivia. Uh -huh. No quiero hacer diferencia en eso, solo hablo de lo que eh, cuesta eh, pedir justicia e investigación desde otro país. Claro. Eh, con muchísimo esfuerzo hemos llegado, hemos conseguido una abogada de extrema confianza. Eh, al año y medio de sucedido los hechos, a, casi al año de que se eh, abriera una causa de, de oficio en Bolivia, una causa abierta por homicidio culposo. Esto gracias a las organizaciones sociales, al gobierno argentino, este, también hubo predisposición en su momento del gobierno boliviano. Claro. Pero um, esa voluntad no ha sido suficiente y no se ha avanzado en lo más mínimo en, en, en la causa de la investigación por la muerte de Sebastián. A eso quería eh, llegar... A eso sí. quería llegar, eh, Penélope, ¿en qué situación se encuentra este proceso? ¿Se ha avanzado? ¿Se ha estancado? ¿Cómo está? ¿Siguen haciéndole el seguimiento a ustedes desde Argentina? Sí, sí, sí. Nosotros estuvimos en octubre y noviembre del año pasado allí aportando eh, pruebas con nuestra abogada, la doctora Mari Carrasco, allí en Bolivia. Eh, por supuesto que también eh, declararon los testigos que ya habían perdido de alguna manera el miedo eh, que tenían durante lo que fue la dictadura, eh, testigos claves, digo, eh, quienes lo encontraron a Sebastián en, en ese estado que, que son los fundamentales. Eh, aportamos todos esos testimonios y no pasó nada, la verdad que no se avanzó en nada, lo único que pudimos lograr es, y esto es gracias también, a, a la Argentina que, que a través de su justicia mandó exhortos eh, para que se removiera esa fiscalía que estaba siendo, parecía que cómplice, de, al menos cómplice o responsable de, de, del crimen de Sebastián porque todo era guardado en un papel, no solo eso, sino que también sufrimos maltrato de, de parte de esa fiscalía, nosotras, nuestra abogada, eh, bueno lo, logramos la remoción hace muy poco. hay un fiscal nuevo en la causa pero sin embargo eh, no se ha tomado eh, este fiscal no ha tomado ninguna de las medidas que ha ordenado eh, nuestra abogada. Eh, por lo tanto las cosas siguen iguales y nos preocupa muchísimo a la Argentina le preocupa muchísimo esa carátula eh, de homicidio culposo cuando se trata de un crimen que fue cometido contra un periodista en funciones durante un golpe, la puesta en marcha de un golpe de Estado lo que debiera considerarse al igual que las masacres un crimen de lesa humanidad eh, y estos últimos días recibimos la noticia de la justicia federal argentina que la procuración de aquí ha fallado a favor, eh, mediante el principio de justicia universal, de que la justicia federal argentina pueda cooperar, contribuir con la investigación eh, que se está desarrollando en Bolivia. La intención no es intervenir, sino colaborar en esta etapa de instrucción que ya debería haber estado cerrada, pero uh -huh. como ni siquiera se ha, avanzado, ha iniciado prácticamente. Eh, Argentina está dispuesta, con esto le, le, le da el mensaje a Bolivia, de que está a la justicia boliviana, de que está dispuesta a colaborar y, y, y, y depende que la justicia boliviana acepte esta colaboración. Uh -huh. Penélope, la familia Moro, ¿a quién responsabiliza del fallecimiento de tu hermano? Bueno, eh, hay responsables este, políticos, que es una cadena que termina, sabemos que en Trump, en Estados Unidos, eh, en Almagro, bien como decía el activista que se ha viralizado y que nombró en, en la cumbre de las Américas recientemente, eh, frente a la cara de, de Almagro, a, a todos nuestros hermanos asesinados. Eh, y también, bueno, este, nosotros decimos Áñez, eh, por supuesto, tiene que cumplir condena eh, ...tendría que tener una condena ejemplar, no nos alcanzan esos 15 años... ...y además no está siendo juzgada por las masacres de ninguno de nuestros hermanos... Eh, ...pero sostenemos que es un títere de, de Fernando Luis Camacho... ...sostenemos que es un títere de Tuto Quiroga, eh, de Mesa y de la derecha... ...más rancia que aún impera en, en Bolivia. Uh -huh. Respecto al juicio de tu hermano, ¿qué es lo que piden? Pedimos investigación rigurosa, que se tome en serio la causa, que se tomen en serio todas las medidas necesarias y que si Bolivia no cuenta con los recursos para llevar a cabo la investigación, como se nos ha dicho eh, en materia de tecnología forense, en lo que sea, que sepan que Argentina puede cooperar a través de un, ex, un, un, un fallo que es, rige bajo el principio de justicia universal, eh, que juntos podemos llegar a la verdad que se acepte esta instancia. Eh, necesitamos que sea así para llegar a la verdad. Queremos nada más nosotras, lo que nos eh, de alguna manera repararía tanto dolor es que haya verdad. A partir de la verdad habrá justicia. Primero queremos verdad, que se conozca, que se sepa qué es lo que sucedió con Sebastián y por supuesto que eh, posteriormente sean juzgados todos los responsables de la muerte de Sebastián y, del, y, y de parte de de ese pueblo eh, boliviano, combativo y digno, como Sebastián. Querida Penélope, ya para finalizar esta entrevista, tú mencionabas de este homenaje que le hicieron a tu hermano en la Cámara de Senadores allá en la República de Argentina. Sin duda, esto refleja el compromiso... Y el trabajo y la disciplina que tenía tu hermano para poder llevar adelante las noticias pese a movimientos o a momentos violentos que se vivían no solo en Bolivia, porque él ha cubierto y tenía una trayectoria ya en diferentes lugares donde había trabajado como periodista y que era destacado en su área. Me imagino que la familia se ha sentido bastante tranquila y feliz de que la República Argentina pues, destaque lo que, el trabajo que realizó tu hermano Sebastián. Sí, así es. Este, realmente es un orgullo, es una caricia al alma. Lamentamos que haya tenido que morir Sebastián para que sea reconocido. Sebastián siempre vivió precarizado como periodista, así que también es un mensaje para los trabajadores y las trabajadoras de prensa para que eh, nos unamos y luchemos por nuestros derechos, eh, quienes ejercemos digo, este oficio con, con dignidad. Sebastián estuvo precarizado en la Argentina y estuvo precarizado en Bolivia eh, y sin embargo ejerció el oficio de la manera más ética, noble y rigurosa, con mucha lucidez y compromiso. Este, y también bueno es una forma de, de, de, de cerrar esta muestra de, de, de Argentina, eh, del compromiso del gobierno argentino, del Estado argentino, porque ya habíamos tenido señas del Ejecutivo mediante la Cancillería, nuestra embajada en Bolivia eh, y también este, desde la justicia federal con los continuos exhortos tratando de seguir la causa eh, que se está desarrollando en Bolivia y faltaba el poder legislativo que es la asamblea para ustedes. Eh, en esta muestra donde terminamos este, juntos, no solo legisladores, sino que también periodistas que conocieron a Sebastián eh, dando testimonio de quién fue y activistas de derechos humanos que fueron representados por él a través de cada una de las crónicas y las investigaciones que, que él desarrolló aquí en Argentina respecto a la vulneración de derechos humanos durante las dictaduras argentinas y también la democracia. Muy bien, muchísimas gracias Penélope por este contacto que hemos tenido contigo desde Mendoza, Argentina, para nuestro país y nos solidarizamos con la familia y por supuesto este medio de comunicación igual está al pendiente de no solamente el caso tuyo, sino también de todas las masacres que se han vivido en esta crisis política del año 2019. Gracias por este contacto. Gracias, un segundito, quiero eh, mandar un abrazo gigante a nuestros amigos y amigas, compañeros y compañeras de, de Bolivia, hermanos, hermanas, ya saben quiénes son, son un montón, porque todos hemos logrado, eh, eh, vamos logrando estos pasos importantes eh, para la causa de Sebastián y también para que se sepa en el mundo lo que sucedió con nuestros hermanos de Sacaba, Sencata, El Pedregal y todos los lugares donde hubo eh, terrorismo de Estado. Gracias. Muchísimas gracias, Penélope. De esta manera estaba con nosotros Penélope Moro, hermana del periodista Sebastián Moro, que fue encontrado muerto tras la crisis política del año 2019. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de esta primera edición de Avia Yala Noticias.